Sistema Khan revelado. Método con el que Gengis Khan pudo saciar a más de 20,000 mujeres durando en la cama por encima de 30 minutos. Hola, soy Dante. Si miras este video hasta el final, te mostraré cómo un hombre común pudo pasar de ser un mal amante de barrio a convertirse en la bestia sexual más solicitada de la ciudad. Daniela, es el estrés y la ansiedad. Me ponen así. Esas eran las palabras con que frecuentemente me excusaba con mi novia cuando me venían tres minutos y a veces en menos. Un problema que hacía que mis relaciones sentimentales duraran menos, que pasara por infidelidades y que mi reputación se viera manchada por los comentarios que hacían mis exnovias a sus amigos y amigas. Gracias a Dios, mis inseguridades, dudas y miedos se fueron a la basura cuando descubrí el legendario método que usó el emperador Genghis Khan, el super padre, para controlar a voluntad el tiempo de eyaculación darle orgasmos intensos a sus mujeres y transmitir genes a más de 16 millones de personas alrededor del mundo. Y no, no se trata de cirugías, cremas, aparatos o píldoras, ya que no existían en el periodo en que fue desarrollado el sistema, en torno al año 1175. Pero antes, te debo advertir algo de lo cual no quiero hacerme responsable. Una vez que empieces a aplicar el sistema, lloverán a tu WhatsApp, Messenger o cualquier otra aplicación de chat inimaginables filas de mujeres queriendo una cita casual contigo. Así que prepara tu agenda, tu habitación y tus emociones porque la aventura se pondrá excitante. ¿Estás advertido? Vayamos a lo básico. La eyaculación precoz afecta a tres de cada 10 hombres, y los otros siete en algún momento lo han padecido pero no lo desarrollan completamente al encontrarse el padecimiento dividido en dos grupos. Primer grupo, eyaculación precoz primaria, que se produce durante toda la vida o en más del 80% de las relaciones sexuales y es permanente. Grupo 2, eyaculación precoz secundaria, que se adquiere luego de haber tenido una vida sexual saludable y es ocasional. Si ya te ubicaste en alguna de las dos clasificaciones, existen dos orígenes para este problema, que sea una causa biológica, problemas en el cuerpo, o que sea una causa psicológica, problemas en la mente. Y ambas están cubiertas en el sistema que te voy a presentar. Gengis Khan construyó el imperio más grande de la historia. Su verdadero nombre era Temujin, que significa el mejor acero. Durante mis lecturas como profesor de filosofía y letras, noté que poseía el récord del mayor número de mujeres fecundadas en la historia. Me pregunté cómo un tipo pudo acostarse con más de 20.000 mujeres y mantener la fama de buen amante por tanto tiempo. Así que investigando, pude descubrir el sistema que creó, desarrolló y perfeccionó el emperador. El proceso de eyaculación envuelve dos fases, la emisión y la expulsión. La primera se encarga de producir y almacenar el semen. Y la segunda de los espasmos y contracciones que hacen llegar al orgasmo. El problema de esto es que los órganos involucrados en el proceso de emisión y de expulsión funcionan por tres vías totalmente diferentes. Y si hay una mínima descoordinación, se presenta el problema que actualmente te aqueja. Gengis Khan había logrado hacer que los tres sistemas funcionaran en sincronía sin importar la edad, la raza, la experiencia o la condición física. Documenté todo lo que logró y junto a mi colega fisiólogo, Pusimos a prueba el sistema al mismo tiempo. El primer día, notamos una mejoría en nuestro rendimiento por encima del 70%. Pasamos de durar entre 1 a 3 minutos a durar entre 10 a 15 en la primera fase. En la segunda, mantuvimos una erección sin eyacular por más de 30 minutos. Y ya terminando el sistema, logramos terminar cuando queríamos, en el momento que queríamos y varias veces al día. Luego, más participantes se sumaron a las pruebas y con toda esa retroalimentación, modifiqué, optimicé y perfeccioné los vacíos que pudiera tener la información y lo traje a la actualidad que vivimos. Fue así que logramos controlar la eyaculación a voluntad, durar más de 30 minutos en la cama, mantener la erección durante todo el tiempo, aumentar el volumen del semen y satisfacer a cualquier mujer que intentara retarnos. Hoy quiero que te pase a ti igual ya que he recopilado toda la información en una guía digital, sin tecnicismos, en un lenguaje muy amigable y que pudiera ser devorada en menos de tres días. Te presento Sistema CAN, el revolucionario descubrimiento que ha logrado con éxito erradicar la eyaculación precoz en más de 27.785 varones, teniendo la plena seguridad de que el sistema es totalmente seguro, certificado naturalmente, perdurable en el tiempo y sin efectos secundarios. Si descargas hoy el libro digital Sistema CAN, te regalaré un paquete de productos complementarios que te servirán para conseguir rápidos y excelentes resultados iniciando hoy mismo. Regalo número 1. Sexto sentido. Líbido y sexo sin vencimiento. Regalo número 2. Intimidad a la carta. Recetas afrodisíacas para saltar del plato a la cama. Genio del sexo. Rituales modernos para encantar mujeres. Regalo número 4. Potenciadores sexuales. Ayuditas extras para un amiguito en apuros. Regalo número 5. Más fuerte, más duro. Testosterona ilimitada para volver al juego. Tienes ahora todo en tus manos y dos caminos a seguir. Número 1. Seguir probando de manera riesgosa todo tipo de métodos sin ninguna garantía. O número 2. Ordenar hoy mismo y bajar la información más puntual, efectiva y comprobada que existe en la actualidad para darle baja a la eyaculación precoz. Te dejo el botón de descarga aquí abajo y te espero adentro. Toma la decisión hoy mismo. Todo está garantizado y tu privacidad totalmente resguardada. Es tanto mi compromiso que tengo una política de garantía de 7 días, en los cuales, si no te gusta la guía o no ves ninguna mejoría, me escribes al correo electrónico y en menos de 24 horas devolveré el 100% de tu aporte inmediatamente. Descarga hoy sin riesgos.